de youtube les hablo yo ella yo les vengo trayendo curiosidades de frozen y frozen favor bueno comencemos comencemos con las curiosidades de frozen ya que he sido el eh, tipo que no sé estrenado antes, bueno como todos conocemos Eh, conocemos que en la coronación Ana lleva un coque tipo con la trencita y todo pero cuando llega a la tienda de Oaken se saca el, el coque para ponerse las trenzas ¿por qué? ¿por qué será? Porque queda, porque el coque queda mejor con el vestido de la coronación y las trenzas con una aventura no en realidad Ana se saca el coque solo porque tiene que ponerse el gorro aquel gorro rosado se acuerdan Porque no? el tipo que el coque tiene una trenza, y esa trenza no puede ponerse con el, con el gorro porque si no es tipo que se desarma y queda mal, y no se le entra el gorro. Bueno, esto lo llamaría más para curiosidad o no sé, algo así, tipo de Frozen. Pero, bueno, es algo que yo acabo de descubrir, no sé si se dieron cuenta. Bueno, es lo que me di cuenta, lo um, llamaría más de curiosidad, no de error, ¿sabes? Bueno Aquí les traigo otro error No sé, curiosidad también Es una curiosidad también Okay, en la tienda de Oaken Como ya les dije, apareció un oso de valiente Oso de valiente mm, En Frozen, raro. bueno Continuando No muchos vieron, pero Hay un troll en la, en, en la tienda de Oaken No, los trolls de Frozen no Los reales no, hechos de madera Sí, de madera okay, bueno estos aquí son los trolls de de Frozen mismo, raro no, otro colicido de Frozen ustedes se acuerdan dónde viven los trolls, eso en un bosque, pero ese bosque tiene algo raro en el piso ¿no? miren tiene la forma del mundo, tiene sí, tipo que América y a Canadá y todo eso es que son criaturas místicas. Y los directores quisieran hacerle más, no sé, cosas místicas. ¿Sabes, no? Continuando. ¿Sabías qué? Cuando Olaf le, le dice a Ana que el amor, que eh, la única persona que nada más cuesta es... ¿Cómo la, ¿Cómo la sabe lo que es amor? Bueno. Olaf es creado por Elsa, ¿no? Como todos saben. ¿Pero cómo él sabe que es amor? Si Elsa... Nunca hizo nada antes de su vida. Claro que lo hizo con Ana. ¿Se acuerdan cuando el show mostraba imágenes de cuando Ana y Elsa estaban tan unidas? Eso. Amor verdadero. Por eso él sabe lo que es amor. Porque la única cosa que él vio durante su vida es amor. Ana y Elsa. Volviendo a la misma escena, hablando de amor otra vez. no solo él se podía haber salvado la también podía haber sido no solo él se podía haber salvado a Anna cuando estaba con, medio por congelarse acuerdan? Podía haber sido Olaf cuando si lo hubiese derretido por Anna en, el, en la estufa eso derretido por Anna en la estufa okay estas son las de Frozen que les encontré bueno no quería traerlas de siempre, saben aquellos que el sevillano y todo el rapunzel, Mickey. No lo quería traer porque son muy aburridos. Todos ya la saben. Ok, continuamos. Vamos a las curiosidades de Frozen Fever. Frozen Fever es el corto animado más famoso de Disney porque ha salido de una de las películas que más que ganaron más dinero y que fueron más adorados por el público de Disney. Pero todo todo corto tiene sus curiosidades y sus errores. Bueno, comencemos. Curiosidad número uno. Yo le llamaría curiosidad porque habla sobre tipo que el peinado de Ana. ¿Sabías qué? En realidad el peinado de Ana serían las dos trenzas mismo. Frozen. Serían sí. <coughs> serían tipo que las trenzas aquellas que yo termino. Pero como los directores solo tenían un mes para hacer la, el corto, tuvieron que hacerle el coque aquel porque eh, um, les ahorraba tiempo y tuvieron que hacerlo rápido porque los fans estaban muy desapurados. También le pondrían un tipo un girasol en, en la cabeza, así tipo un broche, tipo lo que tiene Elsa. Porque Elsa le pondría, ¿viste que le pone un, un girasol en el pelo? A nada. En realidad lo pondrían cerca de la trenza, pero como los directores tenían que ahorrarse tiempo... Bueno, vamos a la segunda curiosidad de Frozen. <coughs> Habla sobre el vestido de Elsa. Tranquilos, el vestido de Elsa sí iba a ser así. Muchos de los fans reclamaban del vestido de Elsa. ¿Se acuerdan del vestido que Elsa hizo en Frozen? Todo de hielo. Eso. Muchos fans reclamaron cuando Elsa se hizo el vestido de flores. Porque ella dice el frío, es parte también de mí. Raro, ¿no? Y se pone flores. Bueno... <coughs> Continuando, en realidad Elsa tendría que haberse hecho un vestido de nieve diferente cuando dice el frío es parte de mí, de mí. pero se hizo un vestido de flores. Muchos de los fans reclamaron y dijeron que les gustábamos más el vestido de hilo y querían que Ana tenga dos trenzas, pero los directores lo hicieron rápido, no tienen como arreglarlo. ahora. Bueno, lo que les iba a decir es que el vestido de Elsa sí seguía así desde el comienzo, pero muchos de los fans reclamaron, pero nunca subieron la verdadera razón del vestido. Como muchos saben, el color favorito de Ana es verde. Sí, es verde. Pero también le gusta el rosado. Eso explica las flores, las mini flores rosadas que tiene él. Pero ¿por qué no se las puso Ana? ¿Por qué? Porque Ana, en realidad yo tenía girasoles en el vestido. Cuando él se dice, he, he trabajado por semanas sin parar. Y ya le dijo la ropa a Ana. ¿Por qué he trabajado por semanas sin parar? Tenía girasoles esa ropa, ¿no? Entonces, él se le pone girasoles, pero también a ella le pone un toque, le pone todo de Ana. Les voy a mostrar porque qué a Ana le gusta verde. Porque en la coronación tiene un vestido tipo verde, ¿sí no? Y las cintas también son verdes. Eso explica que la ropa de la coronación es verde. La ropa del final es verde. Y cuando es chiquitita, bien chiquita, su ropa también es verde. Ok. Rosado viene, proviene del eh, cuarto de Ana, De su pijama, su gorro y de su capa. Ok. Continuamos. Otra cosa que les quería contar... Es de Olaf. La nube personal de Olaf. ¿Dónde está? ¿Qué Olaf. Ha ganado una nube personal en Frozen. Pero ya en Frozen Fever no la podemos ver más. Como en la película también no la podemos ver en el final. ¿Ok? Ni en el la por, ni en el perfil del, de Frozen. Um, ¿Qué tipo dice Frozen Fever? Están ahí y alza con los brazos cruzados. No podemos ver la nube de la. En muchas partes de la película también lo, del corto no la podemos ver. O la podemos ver muy arriba. ¿Ok? Bueno. Yo traje estas curiosidades y errores porque no quería traer aquellas que siempre traen. Que tipo que los muñequitos no se, como no se derriten y todo. Bueno. El video llega al fin y...